Perfecto, León, como siempre, muy oportuna la información de Cruz Azul. Gracias, buenas tardes. Continuamos en Sports Center y revisamos las probabilidades de acuerdo al ESPN Fútbol Index de. A avanzar a la final después de lo que ha sido el juego de ida o los partidos de ida en las semifinales. Por supuesto que Santos es el máximo favorito para avanzar con ese porcentaje del 97%. La franja tiene mínimas posibilidades. Más cerrada la situación con Cruz Azul y Pachuca. La máquina tiene 55% por 45% del Pachuca. que dejaron estas semifinales. Le damos la bienvenida a John Sutcliffe y Jorge Pietra Santa. Señores, qué bueno que nos acompañan en SportsCenter Center para platicar qué fue lo mejor y lo peor de estos encuentros. John, empiezo contigo para que me digas qué te pareció lo mejor. Hola, Pau y Pietra. Yo creo que lo mejor fue la juventud, eh, el gran partido que dio Santos en casa. Veía un, una estadística esta mañana que sus últimos tres partidos en el Corona han anotado nueve goles y han recibido uno. Eh, Eduardo Aguirre mete su doblete y lleva cinco goles en los últimos cuatro partidos. Y aparte algo bien importante, Guillermo Almada usando a los canteranos, jugaron tres canteranos ayer. Entonces, en esta primera fase de las semifinales, lo que más aplaudo es la juventud, el dinamismo y lo contundente mm. que fue Santos el día de ayer. Claro, esa contundencia que hizo toda la diferencia, de, a diferencia de otros equipos que aunque generaron y tuvieron las oportunidades, pues el no finiquitar la jugada, pues bueno, sí te cambia todo el, el panorama. Ahora, Pietra, ¿tú con qué te quedarías como lo mejor de estos encuentros? Le sumo además, Pau, y un abrazo también para, para John, a lo que dice John de Eddie Aguirre, el mudo que ha gritado en este en, en esta fase final del torneo. Es un muchacho que viene de selecciones nacionales desde muy jovencito, exjugador del Tampico Madero, llamado al equipo de la Comarca Lagunera, haciendo goles, calladito, calladito, le ha quitado el lugar a los extranjeros y, y es parte de esa contundencia de un equipo que sabe muy bien a qué juega y agregado Gorriarán y Valdés en, en el medio terreno y para adelante. Es, es un muy buen equipo y fue contundente. Mm -hmm. y yo le sumo a lo positivo de esta jornada de semifinales, Ida Pau, a Cruz Azul. Cruz Azul porque se le ha criticado mucho el 0 a 0. Pero caray, Pachuca venía de meterle cuatro en su estadio a Chivas, tres al América, los dos grandes del fútbol mexicano. Y con el tercero no pudo, no le hizo ni un gol. Yo rescato eso también de Cruz Azul en la ida. Perfecto, entonces aunado a todo lo que también ya había dicho John, a lo de Eddie Aguirre que sí, de mudo no ha tenido nada, pues precisamente lo de la máquina, eso hablando de lo bueno, ahora nos vamos a qué fue lo malo John, para que me digas, qué fue lo peor para ti de estas semifinales no, Sin duda el, el sobrecupo no. Okay. la falta de responsabilidad que tuvieron en, en Pachuca recibiendo a Cruz Azul Sí, hoy hoy creo que Pachuca sabe que quedó mal, entonces se adelanta y saca un comunicado porque saben que viene el veto. Pero el, el hecho de que registraron 12 mil aficionados y no fue, pues creo que esa fue la parte eh, negativa. Tristemente hemos hablado más de, del sobrecupo que del empate. Y también diría que el hecho de que Cruz Azul no anotó gol como visitante le puede cobrar factura. Ya vimos cómo Pachuca pudo en el Azteca... El meter un gol de visitante y cambió todo el partido cuando se estaba complicando contra el América. Entonces yo vería muy malo del sobrecupo, el veto, sí hoy sacaron el comunicado porque yo creo que ya sabían que venía el veto uh -huh. y el hecho de que la máquina no pudo anotar un gol de visitante que le puede cobrar factura en el Azteca este sábado. Sí, hace unas horas salió ese comunicado que ya mencionabas, John, en el que Pachuca decía que si llegarían a la final, entonces le estarían cerrando el estadio, por supuesto, después se viene todo lo del veto. en fin, eh, por no cumplir por es, con ese 40% de, del cupo que tenía entonces el estadio Hidalgo. Y para ti, Pietra, ¿qué habrá sido lo peor entonces de estos encuentros? Sí, me sumo a lo del sobrecupo, ¿no? Le voy a agregar algo más, pero lo peor es el okay. sobrecupo, porque eh, tiraron la, pierda, la piedra perdón, y escondieron la mano, y luego ya quieren justificar cosas que, que el veto uh -huh. ahí está, y por más que digan, cometieron un error. Y le sumo a lo malo, pues, eh, la falta de contundencia de Puebla, porque llegaron y, llegaron, y llegaron, y llegaron, y llegaron, y no fueron capaces de meter un solo gol. Y recuerdo de Fernández, y recuerdo de Aguayé, y recuerdo de Santi Ormeño y no pudieron meter una sola y todavía le voy a sumar una más, una más, el error arbitral que permitió el tercer gol del Santos, porque para nada es falta, es una jugada que se ve desde el principio y que todo mundo reclamó, señalan falta y de ahí viene el tercer gol, yo no digo que no tendría que haber ganado Santos, porque fue contundente y fue mejor, pero esa tercera anotación del Santos no debió jugarse esa pelota parada. Claro, entonces esa contundencia que fue la que hizo la diferencia entre Santos y Puebla. Ahora, para cerrar este tema de las semifinales, antes de despedirlos, John, yo te quiero preguntar a ti. Santos más 144, ambos anotan uh -huh. y hay altas, hay altas, las altas clásicas de dos y medio. ¿Apruebo o desaprueba? ¡Apruebo! ¡Apruebo! Esta sí, apruebo, esta sí es una buena apuesta.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 Los partidos de vuelta no son de bajas. Bueno, ¿y cómo quedó Monterrey? Azul. Pero es más de dos y quedó? medio. ¿Cómo, ¿Cómo quedó Monterrey Santos? Menos con esta uno, línea. Uno. Menos con esta línea de dos o sea, y medio. ¿Cuánto cuánto? Ricardo ves? Puch. Ricardo Puch, tú quieres 1-1, uno, 0-0 uno, uno, cero, cero, cero, o 1-0 ganando a. El... eres más eso no difícil, son Ricardo millonarios. Puch, diles, ¿Cómo no, va? Diles, ya veo cómo, ¿cómo son. A ver, don Vegas, es que. Si la pasada me parecía muy atractiva, esta me parece cantada. O sea, la anterior era muy para meterle. Esta sí hay que meter la casa, el coche y Regalando dinero.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 Chicharito, el Galaxy se enfrenta al... Está tan atractivo.